En el vídeo anterior hemos estado trabajando sobre la rejilla en sí, pero no directamente sobre las celdas. Es verdad que al modificar la rejilla esas celdas se veían modificadas, especialmente en su ancho, en sus dimensiones, pero al final eran cosas que pasaban en la celda por culpa de acciones sobre la rejilla. En este vídeo vamos a centrarnos a trabajar directamente sobre las celdas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser modificar el tamaño de una de las celdas. Pero cuando digo modificar el tamaño, no me refiero a cambiar un poco el ancho, sino a que esa celda se pueda salir de la cuadrícula que le manda a su rejilla. Vamos, por ejemplo, a coger el elemento tercero, vamos a coger este elemento de aquí. Y vamos a hacer que ocupe tres columnas. Es decir, que empiece aquí y que acabe aquí. Lo haremos con la propiedad lead column End. A la que diremos que la expanda tres columnas. Y ya que estamos, vamos a decirle también que crezca ocupando dos filas. Empezando aquí, por lo tanto que acabe aquí. En este caso, la propiedad sería readRowEd. Y haremos lo mismo, solo que en este caso vez de 3, pondremos un span de 2. Con respecto a esta primera característica, esta posibilidad de poder agrandar eh, las celdas, si usted a hacer dos apuntes. Primero que no confundamos esto con combinar celdas. Cuando combinamos celdas en una hoja de cálculo o una tabla de un procesador de textos, lo que hacemos es unir dos o más celdas en una. Es decir, por ejemplo, tres celdas se convierten en una. Entre comillas, el número de celdas ha disminuido en dos. Aquí no es el caso. Aquí el número de celdas, el número de ítems, es el mismo. Había ocho y siguen habiendo ocho. Solo que una de esas celdas ha crecido y ha ocupado el sitio de sus compañeras de los lados. Pues no se las ha comido, no las ha absorbido. De hecho, es que no solamente ha ocupado el espacio, es que las ha empujado. La 4 y la 5, que estaban al lado del 3, como no caben a su lado, se han desplazado a la fila siguiente. Lo mismo que ha pasado con la 6, la 7 y la 8, que tampoco caben ahora donde estaban. Bueno, pues lo que pasa es que este desplazamiento lo que puede hacer es que puede generar la aparición de huecos. De hecho, por ejemplo, si me coger la 3, cojo la 1. Y hago que ocupe tres columnas. Vemos que al final, detrás del 2, se ha generado un hueco. El 3, que tendría que estar aquí, obviamente no cabe, lo tiene que ponerlo abajo, y el resto se ha adaptado detrás del 3, dejando aquí este pequeño hueco que tenemos sin usar. Muy pues bien, para que el propio CSS Grid sea capaz de ajustar todo eso dentro de una misma rejilla para dar la sensación de un collage de, de ítems, aunque no estén ordenados, tenemos la opción De decir a la rejilla que el flujo que siga, que por efectos filas, que en el vídeo anterior hemos jugado con él pasando a columnas, que sea en este caso denso. Y al hacerlo denso, él se va a encargar de recolocar todos los elementos de tal manera que no lo dejen locos. Es muy importante tener en cuenta que esta recolocación no afecta al DOM. Es decir, es simplemente a efectos visuales. El DOM sigue estando como está he hecho aquí, yo he hecho la modificación de los elementos o del elemento 3 utilizando en la posición 3, y la posición 3 en este caso es el elemento 4. Pero sin embargo en el DOM el elemento 3 sigue siendo este que es el que está modificando tanto el ancho como el alto de la celda Bien, pues vamos a quitar el denso para ser un poco más conscientes de lo que estamos haciendo y eh, ante este pequeño gilgai que se monta a la hora de poder modificar los anchos y los altos de las celdas y este desplazamiento que surge puede ser interesante el decirle a cierta celda, a cierto ítem, que esté siempre en una posición concreta. Por ejemplo lo que voy a hacer va a ser forzar el evento número 5 a que esté siempre en la fila 2 columna 2. Así que lo voy a coger de aquí Y para decirle que lo quiero en la columna 2, lo no que es utilizar la propiedad grid column. Y por último, para decirle que lo quiero en la fila 2, grid row. Y vemos que efectivamente el elemento 5 ya se ha posicionado justo en las coordenadas en las que le he dicho. De hecho, este grid row y este grid column no son ni más ni menos que propiedades que agrupan otras dos. El grid row well, que acabamos de ver aquí arriba. Y el grid row start. Si yo aquí pongo 2 barra 3 y aquí abajo hago lo mismo, 2 barra 3, lo que estoy diciendo es que este elemento número 5, en lo que se refiere a columnas, ha de empezar en la línea número 2, teniendo en cuenta que esta es la línea número 1 y que esta es la línea número 2, luego empieza en la 2. Y ha de acabar en la línea número 3, es decir, ha de acabar en esta línea aquí. Lo mismo pasa con las filas. Esta es la 2 y esta es la 3. Es decir, las líneas van a servir como referencia para poder indicar posiciones de celdas. Líneas que empiezan en la esquina superior izquierda y crecen hacia la derecha y hacia abajo. Y seguro que alguien se habrá dado cuenta ya que si puedo definir la línea en la que empieza y la línea en la que acaba, probablemente puedo también decirle cuánto de ancho quiero que sea esta celda. Es decir, puedo hacer una combinación un poco con el span que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, puedo decirle que en la 5-5 empiece en la 2 y que acabe en la 5. De esta manera, con una única propiedad, estoy no solamente posicionándola, sino además dándole un ancho Por supuesto, en vez de poner la línea, podría poner también el span que he dicho antes, por ejemplo, el span 3, o incluso puedo utilizar la notación negativa ya que hemos dicho que las líneas empiezan en la esquina superior izquierda, van hacia la derecha y hacia abajo, pero también podemos decir que empiezan en la esquina inferior derecha, yendo hacia arriba y a la izquierda con valores negativos. En nuestro caso, que queríamos que fuera hasta la línea número 5, podemos poner menos 2. Si quisiera que fuera hasta el final, podríamos menos 1. Otra forma de poder modificar el orden de una celda sería utilizar la propiedad order igual que la hacíamos en Flexbox. Voy, por ejemplo, a coger en este caso la rejilla en el elemento 4 y le voy a decir que su order es 1. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que como en un principio ningún elemento, ningún ítem tiene asignada la propiedad order, coge el valor por defecto, que es 0. El elemento 4, le he dicho que es el valor 1, por lo tanto va a ir detrás de todos los elementos que tienen orden 0. es decir, de todos los elementos. Si, por ejemplo, ahora cogiera el 8 y le pusiera orden menos 1, el 8 pasaría a ser el primero. En el caso de que al 8 también le dijera que fuera el orden 1, se pondría detrás del 4, ya que en caso de empate, en caso de igualdad de orden, tiene preferencia de su posición en el DOM. Y acabamos del DOM. Eh, Recordar lo que he dicho antes: esas modificaciones únicamente son efectos visuales. En el DOM todo seguirá estando donde tenía que estar. Bien, y para acabar vamos a hablar de eh, justificaciones y alineaciones. Antes de empezar a, a hacer pruebas, vamos a modificar un poco la rejilla para ponerle un background. de manera que podamos ver mejor la zona de gap y podamos contrastar sus alineaciones. Bien, cuando hablamos de alineación y justificación, lo primero es intentar recordar siempre que alineación habla en sentido vertical y justificación habla en sentido horizontal. No es un truco que me guste mucho, pero eh, funciona, y es que cuando utilizáis un proceso de texto, cuando intentáis justificar el texto, lo que hacéis es justamente eso, justificarlo luego en texto escrito en horizontal habláis de justificar y en sentido contrario, en vertical, esa línea. Bien, pues la justificación se hace utilizando una propiedad de la celda que es justify share. Propiedad que puede tomar el valor start, el valor end el valor center o el stretch, que es el que tiene por defecto. Lo que está pasando, también esta justificación, lo que también por ejemplo a start, es que de manera parecida a lo que pasaría en el procesador de textos, estamos justificando, en este caso, por la izquierda, por el principio. Si sobra espacio por el final, no se pone. Para intentar entenderlo mejor, vuelvo al símil de procesador de textos justificar con la propiedad start, lo que hace es una justificación por la izquierda, de manera que dejaría una serie de huecos, una serie de espacio por la derecha, si pusiéramos end haría lo mismo, pero en este caso por la derecha, centrado lo centraría, y stretch sería la justificación en sí, que sería ajustar a los dos laterales. Igual que tenemos justificación, tenemos alineación, que también podéis el Center, Start, OE. Esto mismo se puede hacer aplicado ya no a una celda en concreto, sino a todas las celdas de la rejilla. Yo podría ir a la rejilla y decirle que justifique los ítems. Por ejemplo, todos al principio. O todos al final. O todos centrados. Obviamente, les estoy diciendo que lo haga con todos, pero en aquellos, que en este caso es el 8, que tenemos definido una serie de condiciones específicas para él, tienen preferencia esas condiciones y no las generales. Mejorarlo. y vamos a probar con el alineamiento vertical, por ejemplo, el central. Y para acabar, simplemente eh, no hay que confundir esta alineación, justificación interna de los ítems con la justificación-alineación de todos los ítems con respecto al contenedor de la rejilla. Una situación que se podría dar en el caso de que la rejilla no ocupase todo el ancho o todo el alto del contenedor. Y además, los tracks que se han definido no fueran flexibles, fueran, fueran fijos, ¿no? estuvieran definidos, por ejemplo, en píxeles. Para verlo, por ejemplo, con un ejemplo, vamos a quitarnos esta inversión de aquí y también esta de aquí para que no nos molesten. Y vamos a hacer que la rejilla tenga un ancho y un alto con respecto al contenedor en el que está. por ejemplo, 900 píxeles por 900 píxeles. Vamos a poner un poquito más, vamos a poner 1.100 y así lo metemos dentro. Y tenemos la primera condición, un elemento que no ocupa todo el ancho de su contenedor y la segunda sería tener tracks con dimensiones fijas. Si Por ejemplo, vamos a poner aquí 180 píxeles píxeles, y este loopy lo mantenemos, pero en vez de con esos valores, ponemos, por ejemplo, 4 de 10, 100 píxeles. Aquí tenemos las cuatro columnas, una, dos, la tercera que no tiene ninguna celda que justamente ocupe ese ancho, y por último, la cuarta columna que sería esta. Nos sobra aquí rejilla, ya que el ancho de todas las columnas juntas es menor que esos 900 píxeles que me has puesto que tiene de ancho la rejilla. Y ahora, por ejemplo, puedo venirme aquí y decirle que justifique el contenido. Que lo puedo centrar, de manera que ha centrado con respecto a la rejilla. Lo puedo poner al principio. Lo puedo poner al final. Y también lo puedo poner de tal manera que cumpla unas condiciones como son el space around, que lo que hace es que entre todos los elementos haya el mismo espacio y en eh, los extremos la mitad de ese espacio. Podemos poner también space between, que es parecido al anterior en el sentido de que entre los elementos siempre hay la misma cantidad de espacio, pero que sin embargo los extremos, en este caso, no hay ningún tipo de espacio. O por último, el Evenly que lo que hace es igualar entre todos los elementos, incluidos los extremos, la misma cantidad de espacio. Y, por supuesto, igual que justificamos, podemos alinear. entrando al principio, al final, y con los diferentes espacios.